Choferes de diversos sindicatos y ciudadanos denunciaron la situación actual de la calle Duarte en la zona alta de este municipio de San Francisco de Macorís, ante la mirada indiferente de las autoridades. ¿Cómo está? se las piezas de dañan, todo el mundo trabaja de baile aquí. ¿Cuántos pasajeros diarios hay a usted? Ay, ay, ay, ay, imagínate, mucho, mucho. No te puedo decir la cifra, pero mucho. Aseguran que por más de cinco años han demandado la habilitación de esta vía y a la fecha ha sido imposible una solución a su reivindicación. La, la situación aquí es crítica en la que arriba. Imagínate, tenemos muchísimos pasajeros que van al hospital, que son operados, los que han dado luz y he quejado si lo grito entero porque los hoyos le molestan. Además de eso, el transporte 17 ha hecho inversiones en cambiando los vehículos. Pero lamentablemente los amortiguadores, la bola esférica, la goma, todo está dañado. Y necesitamos que las autoridades municipales, por lo menos, que lo bachén, que cumplan con su rol. ¿Qué tipo tiene la calle? Señor? La calle, pues, la calle tiene que tener como más o menos 4 o 5 años así. Para NPN, su noticiero regional, Joanny Paulino.